soy chaviluque Luque, seguimos con el Festival de Eurovisión, en este caso vamos con Bélgica también es un país de los que he estado, estuvo en el primer año de, de debut de, del Festival de Eurovisión en 1956 y hasta la fecha hasta 2022 vamos allá con Bélgica, además tiene una de mis canciones favoritas de toda la historia en 2003 si no me equivoco, Urban Trade con Sanomi me encantó Vamos allá con Bélgica. Bueno, en el 56, sin saber la plaza, como en la mayoría de, de las candidaturas. Pienso que nada más se sabe quién ganó. Fue Suiza con Lisasia. La segunda candidatura del 56. Muy <laughs> Bueno, vamos a los 60. Posición empate con la última, dos canciones en la última posición. Ahí es el, la misma persona que anteriormente. candidatos de, de los años 60-70, veo que repiten por, por el mismo país, eh, la misma, el mismo artista, por diferentes años. ¡Qué guapo era! plaza empate con muchos países con cero puntos oh. ¡Ey, me gusta! ¡Ay, hey, qué buena! Oh, parece el representante de Suiza... ¡Ay, uh, hey, Michelle! Ahora no recuerdo su nombre completo. La canción era Il ple de love. que se celebra en España, en Madrid. como canta. Chica, yo te quiero, mi monólogo. Yo te quiero. Me gusta la voz de este hombre. Qué ojos. ¿Qué utilizaban en el pelo? ¿Tienen todos tan hidratados en los 70? ¿Y unos pelazos? Qué guay. <risa> Última posición, en el 79. Oh, la canción titulada Eurovision. L'Eurovision. Bueno, vamos al 81. Bueno. Y de nuevo en el top 5 fueron cuartos. Qué buena voz. Bueno, aquí ya se nota la música de los 80. ¿Qué, qué, qué coreografía más elaborada? posición de nuevo en el 85 y bueno el triunfo de sandra kim con jemme la vi la jovencísima sandra kim no recuerdo, pero... Diría que es la, la ganadora más joven de toda la historia. Una canción buenísima. Soldiers of Love. A brillar al sol con el mismo peinado que yo Bueno, tiene una buena voz Aunque veo que quedó de las últimas Mi chica de Macedonia son sonido interesante No ha tenido mucha suerte, Bélgica, con sus posiciones. Bueno, y Bárbara Dex, el concurso de Bárbara Dex, destinado al vestido más feo de, de, de cada año. Y es por ella. Pues no es tan feo su vestido. Miren qué mala es la gente de hacerte un concurso con tu nombre para elegir el vestido más feo. <risa> Pobre tal. Ay, esos efectos. Bueno, nos acercamos a los 2000 y se va notando. los 2000. y empiezan un poquito mal, quedando últimos. Ay, no, por favor. No. <risa> Entiendo que fuera la última. esta canción muchísimo o sea amo esta actuación es buenísima de verdad me encantaría que retornase en eurovisión o van tres con una canción parecida y bueno sandy que también me gustaba mucho pero es que sanomi fue uah, espectacular la llevo en mi corazón y esto quedó 22, y era una canción potentísima para estar en el top 10. Y bueno... Una de las canciones favoritas de mi madre, en 2005. Y no se clasificó para la final. Cómo cantaba... Bueno... Kate Ryan en Eurovisión. Brutal. Y lo mejor. Que no se clasificó. What? Lo siento, Kate, Kate Ryan. O sea, ¿cómo te hicimos esto? Era una canción para estar, vamos, en la final, en el top 10, incluso de los tres primeros. En 2007 que no era de mis favoritas la verdad y esta canción me parecía súper divertida otra canción con un idioma imaginario, igual que Sanomi No tuvo tanta suerte como Sanomi, que quedó segunda. Aquí no se clasificó para la final. Bueno, y Copycat, el Elvis de, de Bélgica. Oh, Tom Dice, Mier Guitar. Yo creo que es la única vez que he podido meterle a mi amiga Eurovisión en la cabeza. O sea, le encantó esta canción. Y no es para menos. Decidme que vosotros también torturáis a vuestros amigos con Eurovisión. Que no soy el único. Una canción sin instrumentos. Lo único son las voces. 11 para clasificarse a la final a un puesto. Esta canción me gustaba mucho. Y no se clasificó tampoco. Es más que luego de las últimas en la semifinal. Bueno, y aquí estuvieron en la final en un puesto número 12 con Roberto de la Rosa. Una canción que yo al principio estaba un poco escéptico de, de por ella, pero realmente me gustó después muchísimo. ¿Esto cómo no estuvo en la final? ¡Piel de gallina! ¡Ay, las madres! ¡Luck Cuartos en la final, con una canción brutal, la puesta en escena brillante. Me encantó de verdad esa propuesta de Bélgica. Y bueno, Laura Tesoro, buenísima también. ¿Cómo le dieron la vuelta a esta canción de lo que era al principio a lo que fue aquí en, en la puesta en escena? Y por cierto, dejadme saber quién es el bailarín del pelo rizado, por favor. Qué chico tan guapo. Bueno, Blanc con City Lights, cuartos de nuevo. Y para mí podían haber quedado mejor incluso. Pero ella estaba muy nerviosa. ¡Qué letra! ¡Qué, qué sonido! ¡Wow! Buenísima desde el primer momento en que la escuché. Bueno, se que al final no se clasificó en la, para la final. Para mí injustamente. Buen directo, no sé, no sé qué debió pasar Porque para mí me gustó mucho Y en 2019 también fue una sorpresa que no se clasificara La verdad y Me gustaba mucho, eh, Dios? Y overfónic el año de la pandemia, se canceló el festival, ya lo sabéis, pero al año siguiente los tendremos con, con la artista, con la vocalista, será una persona diferente, que en 2021 es la artista con la que este grupo se fundó. Aquí la tenemos, The Ground Place. Para mí, debía haber quedado más alto. Era una canción muy buena. Y bueno, mi maquies. Muy buena voz. Para mí, de las mejores de, de este año. Allí en el estadio, su voz suena, bueno, como Los Ángeles. Bueno, brutal, Bélgica, me quedo sin duda con Sanomi de Urban Trade. La canción espectacular, de verdad, volverlos a traer. Y no quiero, no quiero pifiarla, pero creo que una de las cantantes es gallega, puede ser. No lo sé, lo escrito porque no he querido decirlo durante el vídeo, <risa> por, si, por si la liaba. Pero yo creo que sí, o algo así, escuché en el comentarista español que que lo decía, pero bueno, para acordarme de esto que hace 20 años, pues a lo mejor sí, a lo mejor me acuerdo y es verdad. <ríe> bueno, hasta aquí Bélgica en el Festival de Eurovisión, espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis darle like y suscribiros al canal, nos vemos en el próximo.